Rapid visa. Lanza planes de pago para los servicios básicos a partir de 99 dólares al mes. Esto está increíble porque, bueno, nos complace anunciar que nuestros nuevos planes de pago básicos, estos son para clientes que desean hacer su propio cheque para la tarifa de presentación del USIL, ya sea hacer un cheque personal o un money order y solo desean un plan de pago para las tarifas de Rapid Visa. Eso sea, los hemos separado, ¿no? Para que pues, ustedes decidan cuál les conviene mejor a ustedes. Y los planes de pago principales tienen el siguiente precio. Mira, tenemos la visa K1 de prometidos en 99 dólares al mes. Tenemos el combo de la visa de prometidos y ajuste de estatus en 109 dólares al mes. Y tenemos el ajuste de estatus, la visa de cónyuge y la visa IR1 para hijos y la IR5 para padres en 119 dólares al mes. Así que, bueno, tenga en cuenta que los hijos que se unen en, esta, en sus peticiones tienen un costo adicional así que bueno también hay algunas unos requisitos de número de pagos para nosotros presentar su petición, pero todos los detalles por favor si necesitan más información sobre estos planes de pago y lo que incluyen visite rapidvisa.com o llámenos al 800-872-1458 y un agente les puede hablar y se les puede detallar todos estos nuevos planes para que bueno estén este con toda la información y ustedes decidan qué les conviene mejor a ustedes y bueno no duden en empezar su petición familiar. Con mucho gusto